Funciona. Fuck, activé la webcam para grabar. Soy imbécil. Yo también. ¡Ah! allá. a mí! me ¡Ah! ¡Ah! vueltas Yo Yo, allá, soy, yo tambien, te... ¡Ah! ¡Ah! ¿Dónde ¡Ah! ¡No! su mamá ¡Ay! ¡Ay! no joder puta yo creo que aseador maxi hizo kill report no dejen narrar el gameplay a ¡Ah, fac otra vez la tarjeta lol ey ey lo encontré en el salón Ay, no. No me puedo mover. La plataforma suena graciosa. Me gusta, Rafa. Usa pl la plataforma y riente de cómo suena. <risa> no, dejo <me voy> solo. <risa> es, es por la hice, es por la hice. Nos, nos quedamos por la hice. Bueno, pero la mierda, por la ¡Ah! ¡No! <risa> solo con Maxi. ¡Ah! <risa> botón. Estábamos yo y el Casanay, así que no somos los otros dos, así que está el reparto en el baño, que está en el baño. ¿Igual Casanay está en dónde? En el baño. Así que no era el reparto. Siempre votan por mí primero. Adiós. Lo mandaron para un concierto de Juan Gabriel. ¡GG! ¡Ya, ya! No, no, no, no, no. ¡Mutense! ¡GG! ¡Aló, madre! Escucha la lora, no. Es Maxi porque yo estaba con casa nadie con el rojo. No. No. Es cazano y lo mató al frente mío, juego, Me volví. Me volví y lo mató, bro. Me volví y lo mató. Eso fue reimpés, eso fue reimpés. Ah Oh Oh Es Keito Es Keito <ríe> Vale Mataron y se escuchó en llama. Bodega. Si sí es bodega, no bóveda, bodega. Ahora tengo más ganas de suicidarme. ¡Oh! ¡Oh! oh. Vale, crack! Es Maxi. ¡Ja, Música Joder, Joder Aquí. <laughs> <laughs> es maxi <laughs> <laughs>